¿Cómo encontrar el enlace de referencia? Hola a todos. En este video, les mostraremos cómo encontrar el enlace de referencia e invitar a los nuevos usuarios a través de él. Como ya lo saben, para que un nuevo usuario se registre en el sistema de Platincoin, necesita un enlace de afiliado. Y de esta manera, todos los socios registrados a través de su enlace entrarán en su primera línea lo que le permitirá recibir una comisión y una variedad de bonos por sus posteriores compras. Para enviar el enlace a su nuevo socio, tiene que copiarlo del sistema. Para hacerlo, vaya al tablero y mueva el control deslizante a la posición Mostrar enlace de referencia, en la esquina superior derecha. Después de esto, podrá ver su enlace y copiarlo haciendo clic en el icono de copiado justo al lado del enlace. Además de esta forma, el enlace de referencia puede ser reflejado como un código QR. Esto es muy conveniente a la hora de comunicarse con un socio potencial en persona y quieres que se una a tu estructura lo antes posible. Para ver el enlace en forma de código QR, haga clic en el botón al lado del icono de copiador rápido su enlace aparecerá instantáneamente en la pantalla. El código QR resultante se puede leer usando un programa especial en su smartphone y en algunos modelos es suficiente solo apuntarle con la cámara. Para saber más sobre Platinum World, síganos en las redes sociales.